Asylum seekers trapped in the Mexican border city of Tijuana led a protest Monday denouncing the Biden administration's use of Title 42, the Trump-era pandemic order that's been used to bar entry to over 2 million people arriving at the U.S.-Mexico border seeking refugee status. A federal judge on Friday ordered the Biden administration to continue enforcing the policy. Protesters insist they have a right under international law to claim asylum. Para nosotros el título 42 eh, acaba con el sueño de todo el mundo, porque el sueño de todos los inmigrantes, el asilo es un derecho y el título 42 quita ese derecho a, a nosotros. Nosotros ya tenemos aquí casi un año. Casi un año aquí en Tijuana, ya tenemos y pues ya pasamos por un albergue, cinco meses, ahorita ya tenemos otros cinco meses en un, en un departamento rentando, y pues es muy difícil, muy difícil, y pues ojalá y si sí nos den ese, ese apoyo de que nos dejen entrar y que pues sea diferente. Aquí también hay mucho peligro en Tijuana, como, como dicen, hay mucho peligro aquí también.